Hola, ¿qué tal amigos? Aquí en Noticel tenemos al candidato del PRI al gobierno de Zapopan, Abel Salgado. Bienvenido. Hola Sergio, muchísimas gracias. Me da mucho gusto saludarte y un gusto poder estar aquí en Noticel con todos ustedes. Vamos ya con la campaña un poco avanzada. ¿Qué ha visto de Zapopan? Bueno, llevamos ya un cuarto de la campaña, hemos estado recorriendo el municipio, no ahora que estamos en campaña desde hace muchos años trabajando en favor de los zapopanos y lo primero que vemos es un zapopan donde lo que reina es la desigualdad. Hay un municipio con una profunda desigualdad social donde siete de cada diez zapopanos están viviendo en alguna condición de pobreza. Eso nos obliga a trabajar y a presentar un planteamiento muy concreto para poder combatir desde el gobierno municipal que yo voy a encabezar con el apoyo de las y los apopanos, un proyecto muy contundente para combatir y luchar de frente contra esta desigualdad que tanto lastima. Platíquenos un poco de ese proyecto y, y enfocado en en los Zapopán? Sin duda alguna, bueno, lo primero que vamos a hacer es invertir más recursos para que se puedan hacer las obras de infraestructura y puedan llegar los servicios básicos a muchas colonias en donde hoy no se tienen. Por supuesto que vamos también a incrementar eh, las políticas públicas que vayan en favor de las personas con mayores carencias sociales eh, para poder tener más y mejores espacios públicos en donde se pueda practicar el deporte, la cultura, y tener una convivencia familiar más armónica que nos permita recuperar nuestro tejido social. Evidentemente que también lo que vamos a hacer es eh, implementar un programa donde en las diferentes colonias de Zapopan haya centros de capacitación para el trabajo, donde jóvenes, mujeres puedan asistir a... Aprender un oficio y poderlos vincular con el mercado laboral Para que puedan tener acceso y se incorporen Con un empleo digno y bien remunerado Esas son solamente algunas de las acciones Que nosotros estamos proponiendo y que vamos a realizar Una vez que ganemos este proceso electoral Usted arranca campaña en una de las zonas donde de Zapopan Donde hay mucha necesidad, mucha carencia Y vemos también cómo hay la separación de, de Zapopan que después de periférico hay muchas carencias y de periférico para acá vemos un municipio muy muy sólido, ¿por qué hay tanta diferencia en Zapopan? Mira, efectivamente tenemos, eh, Zapopan tiene dos rostros, el Zapopan que está consolidado con una gran infraestructura urbana, con zonas comerciales, industriales, eh, desarrollos habitacionales ya muy eh, eh, muy consolidados, y un Zapopan que ha ido creciendo sin la, eh, servicios públicos que ha estado viviendo en esta en estas condiciones de marginación, y tristemente te lo digo, no es el periférico el límite entre esos dos Zapopan. Hay colonias adentro del periférico que están viviendo estas condiciones y un tema que es eh, fundamental en donde no importa si es del periférico hacia afuera o del periférico hacia adentro, la inseguridad que Así hoy es. se vive en el municipio de Zapopan. Hoy los zapopanos nos sentimos inseguros, tenemos miedo de salir a la calle, hay incremento en eh, los índices de la comisión de, de, de y esto, pues, genera una percepción también en donde nosotros estamos planteando una serie de acciones para que podamos salir adelante y recuperar la paz y la tranquilidad que en otros tiempos reinó en el municipio de Zapopar. Así es. Eh, la Policía Municipal de Zapopan le corresponde la prevención del delito. Es ¿Ha fallado la actual administración? Sí, lamentablemente para los zapopanos hoy no tenemos una eh, buena política de prevención del delito. Hay una policía de Zapopan que eh, no tiene los elementos suficientes. Necesitamos que haya más inversión en tecnología, cámaras de videovigilancia, en las calles, en las patrullas, mayor capacitación para los elementos, eh, mejor equipamiento para la policía de Zapopan, evidentemente que hay que generarles y ofrecerles mejores condiciones laborales a los policías Zapopanos, pero también hay que impulsar programas de prevención del delito que involucren al ciudadano, que rescaten a mucha de esa gente que hoy lamentablemente está en las filas de la delincuencia cometiendo delitos para que se puedan incorporar a la sociedad. Hay que prevenir el delito dándole oportunidades a los Zapopanos, hay que prevenir el delito generando mejores condiciones de inclusión social y hay que prevenir el delito dando opciones para que las zapopanas y los zapopanos se puedan eh, desarrollar y puedan alcanzar sus metas y sus objetivos. En ese sentido, en la construcción del tejido social, que es lo que más dañado está con el tema de la inseguridad, ¿cómo, cómo trabajar en ese, en, ese, en ese sentido para mejorar el, el tejido social en Zapopan Bueno, lo, lo primero que hay que hacer es tener un gobierno cercano, un gobierno que no solamente se preocupe por llevar a cabo obras de infraestructura, sino también eh, ponga a la persona, al ciudadano, al zapopano a la zapopana como centro eh, fundamental de cualquier acción y de cualquier programa de gobierno hay que partir de la premisa de que somos una sociedad integrada por personas la célula básica de nuestra sociedad es la familia y si nosotros como autoridad, como gobierno municipal eh, logramos hacer esta sinergia, involucrar a las familias involucrar a los eh, habitantes del municipio de Zapopan, vamos a lograr recuperar ese tejido social y para eso también estamos planteando propuestas muy concretas y acciones muy específicas que nos permitan a través de la práctica deportiva a través de la capacitación para el trabajo a través del impulso a proyectos de emprendedores sobre todo de mujeres, de jóvenes y de adultos mayores grupos vulnerables de nuestra sociedad podamos rescatar esa, ese tejido social, podamos reconstruirlo y podamos generar una mejor eh, condición de convivencia y una mejor condición de participación de la ciudadanía en los eh, temas de interés público. Y en otro tema, pero también de Zapopan, Zapopan es el municipio más grande de, de todo de todo Jalisco y también el, el, la aportación que tiene hacia el interno, el producto interno bruto también es muy, muy importante el lado comercial en Zapopan. Sin duda alguna, Zapopan es eh, y debe convertirse cada día más en la gran fortaleza metropolitana, somos el municipio que dentro de muy pocos años va a tener la mayor población en el estado de Jalisco, somos el municipio que tiene las mayores reservas territoriales tanto urbanas como eh, eh, ecológicas, somos el municipio que capta mayor inversión para el desarrollo de proyectos eh, habitacionales y somos el municipio donde están el mayor número de centros comerciales, de parques industriales, de clubes deportivos, de servicios. Es la gran fortaleza metropolitana y hay que vernos de esa manera. Pero para poder realmente convertirnos en ese gran motor que impulse el desarrollo económico necesitamos combatir la desigualdad. Tenemos eh, proyectos muy claros y muy precisos, muy contundentes para poder apoyar a los emprendedores, para poder apoyar los proyectos productivos, para consolidar las inversiones que hay en Zapopan y para atraer más inversiones que generen los empleos que hoy se necesitan tanto dentro del municipio. ¿Qué opina de la, de la actual administración de, de Pablo Lemos en Zapopan? ¿En qué ha fallado? Pues es una administración que ha dejado mucho que desear, han tenido ya tres años prácticamente en el ejercicio de la responsabilidad, y ahí vemos cómo quedan los pendientes, cómo se han eh, ido acumulando eh, el rezago, la falta de infraestructura, la falta de servicios, un Zapopan que hoy vive a oscuras, un Zapopan donde se incrementa la inseguridad eh, pública, un Zapopan donde se recortan los recursos para los programas de apoyo social a jefas de familia y adultos mayores, un Zapopan donde la gente percibe un gobierno lejano, un gobierno con el que no tiene comunicación y al que muy difícilmente se puede acceder. Y esos son los puntos que yo veo eh, como mayor eh, reclamo y como mayor eh, eh, carencia por parte de la ciudadanía en lo que hemos venido recorriendo las diferentes colonias del municipio y en lo que la gente nos hace el favor de compartirnos. Ahorita que menciona a la gente, la gente se le acerca, la gente le le cuenta todo lo que está sufriendo, todo el dolor que siente, el tema ya lo hablamos de, de inseguridad y la desigualdad que también es un tema muy marcado y que usted lo mencionó. ¿Qué le dice la gente? Sin duda alguna hemos estado haciendo una campaña de mucha cercanía con, con la gente, con los habitantes del municipio, nos han estado recibiendo muy bien, nos han dado la confianza de poder platicar y de podernos compartir sus preocupaciones, los temas que no se han resuelto en sus colonias, cómo se está viviendo hoy eh, en este aspecto de inseguridad, la, la, la, la falta de calidad en los servicios públicos municipales, cómo el municipio de Zapopan en muchas de sus eh, colonias y en, en sus diferentes zonas está hoy eh, eh, a oscuras, no sirve el alumbrado público en una gran cantidad de colonias, cómo el camión recolector de la basura no está eh, pasando con frecuencia y cómo nuestros espacios públicos, nuestros parques, camellones, cada vez se ven más deteriorados y se convierten eh, lejos de... En lugares donde se pueda tener esta convivencia eh, familiar y vecinal en puntos donde eh, pues se generan condiciones de inseguridad. ¿Cómo ve a Zapopan de aquí a tres años? Veo un Zapopan que pueda eh, aflorar a través de la capacidad que tienen las zapopanas y los zapopanos de trabajar. Hay mucha creatividad, hay una gran capacidad de, de lucha, hay un, hay un gran deseo de superación y veo un Zapopan que esté muy vinculado y muy comunicado entre el gobierno y la ciudadanía. Veo sobre todo una ciudadanía más participativa, haciéndose cada vez más corresponsable de las... Eh, actividades y de las soluciones que se pueden implementar en sus colonias y veo un Zapopan en donde el gobierno municipal practique con apertura la participación ciudadana y eh, eh, la, la democracia participativa, donde se escuche la voz de los habitantes del municipio, donde se escuche la voz de los sectores productivos y donde se escuche la voz de la sociedad civil organizada, no solamente para tomar decisiones en materia de inversión del gasto público, sino también para diseñar programas y políticas públicas y por supuesto también para irle dando forma a la reglamentación que nos permita tener un gobierno más eficiente, que dé respuestas mucho más eh, eh, rápidas e inmediatas y que tenga la capacidad de resolver y atender los principales problemas y necesidades de los habitantes del municipio. bien agradeciéndole mucho que nos haya acompañado aquí en Noticel, un mensaje que le quiera mandar a nuestra gente de Noticel. Pues agradecerles la atención que nos han brindado, decirles que estaremos recorriendo el municipio en los próximos 45 días eh, trabajando directamente en las colonias, véanos y síganos por favor a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y Twitter, Mi re eh, mis redes sociales son Abel Salgado P, ahí podrán estar informados y enterados de todo lo que estamos haciendo y a dónde vamos a estar yendo a platicar con los habitantes del municipio. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho y le deseo mucho éxito. Al contrario, muchas gracias, Sergio. Abel Salgado Peña, el candidato del PRI al gobierno de Zapopan.